mach machipaliru, h mach el pálido es su si seligme romano vestelchi si hurio jurio guerra na potole su si ale catable es yuga Napugiti alargano kame no come nilgme algoe apoy jurio table jurio vestelchi, si fiesta Waru piesta ni le pascua a Mamo isaka, y saca, table y ni le, yachi, piesta neruchi Alkeri, a pirato pilato, anilimi. Machinle, alepachaka pachaca pachaca, galirleka, ligregarrukele. Tachirigit, nejige, emi, yerio regane alwe luego, la judío. Tablecha, si saca, yerio A pecha, paulico, ramue yerio Pilato rega anile. Emio trago. Ligue vile gastigo y agua. Vuelas sebli, napriga o liamejú. Algué vuela la jurioca, tabre gele. Ramué jurioca, table licencia nigme niru. Napriga melibua, vile Pe P. emir Romanoka. romano ca, la licencia nigmejú. Ya basche susi, alarga nile, vile gulcichuca, orile. Pilato toca cu pachas y bonne galilachi, bayemia, yuga rachamia. Ligue rega anile. Mueju alwe jurio guarura rey. Ligue sus y rega ne Muevone alarga machinari. la pechla ruque mue, napugiti, uchejareralambre añame. Pigra toca rega nejele. table tablechera guarura comoe, o table guarura comoe. Neka jurió ju hu ver a la mujerio ligue al webale webera no care es buena gía muy jurió juchoo regan hele napunen urame table hena wichimova ju al organizar al su webga negocio empresla na comilke na brigada table Neka table nura mhu khe nawichimoba. A lige toka Liko muhu hu raram rei raṛam khuriya nuṛe me. Guarura sikaregan Napriga Waṛura Nawane na priga ane mwe. Na wa ne khe bilera ichli tekme su waw gararamri napure wa ichli. yerra ichli napura ichane. Lige pirato ka ruquele. Tachir huko arwe ra ichli. Lige maruke saka pigrato kama chinle arwe raramri chamia, lige rega anele. Neka tablese unarga etia yerio napuriga Tablecha sika Sen viva mi pascochi, bilerio supane mehune napu yerga mochi. Ligma supanasaka, matable uchescu, chapia mejú alwe. Naki emi, napurga supanagua, yerio esusi. Walura Guarula rey, ralam nuleme. Aligue con su babga, anile. Yerioca table supunawa. Barabasi lina supunawa. Barabásica básica guerrillero nile. Napo galirle bachargastile.